Hoy hacemos una primera valoración del funcionamiento de la Comisión de Ayudas al Alquiler de Vincorsa, una comisión que es novedosa en muchos sentidos. Por un lado, por la participación participación de la ciudadanía a través del Consejo del Movimiento Ciudadano, a través de asociaciones que tienen que ver con la vivienda y en concreto hemos contado con la participación de la Asociación para Derechos Humanos de Andalucía y está pendiente de asignar eh, otro cupo a otras organizaciones y también cuenta con eh, el, consejo, el propio Consejo de Administración, eh, los técnicos y técnicas de Vincorsa, así como técnicos y técnicas de la Oficina de Defensa de la Vivienda y de los Servicios Sociales. Y hablamos de novedosa no solo por el aspecto participativo, sino también porque se trata de ofrecer una inmediatez y una continuidad a las ayudas al alquiler. Inmediatez porque las situaciones de emergencia habitacional se van a dar a lo largo de eh, todo el año, desgraciadamente. Y no solo en un momento determinado, en un periodo en el que puedan solicitarse las ayudas. Queremos abrirlas a su solicitud durante todo el año. Continuidad, porque efectivamente vamos a estar revisando cada una de esas ayudas en función de las necesidades que vayan teniendo las familias que acceden a las mismas y, eh, por otra parte, una singularidad en las propias ayudas, singularidad que viene garantizada, además, por la participación activa de servicios sociales y de la propia Oficina en Defensa de la Vivienda que van a valorar la situación en la que se encuentra cada una de las familias, cuál es la ayuda que mejor eh, se adapta a, a sus necesidades, ya sea porque requieren eh, de una ayuda económica o de una cuantía precisa, ya sea porque requieren otro tipo de ayuda como es el aval a la hora de acceder a una vivienda. De este modo, se han tramitado más de 30 ayudas al alquiler y están ya eh, pendientes... ...de resolución eh, 45 ayudas a la rehabilitación... ...que tienen que ver en mayor medida con la accesibilidad... ...con las necesidades funcionales de la vivienda... ...ya sea eh, por eh, ensanchamiento de acceso... ...ya sea por garantizar el acceso... ...ya sea por obra eh, como placa de ducha ...allí donde se necesita una accesibilidad... ...dentro de las necesidades higiénicas de la familia... Por otra parte, eh, quisiera destacar eh, el alto grado de participación del Consejo de Administración, de los grupos políticos que han estado encima de esta comisión, pero sobre todo el enorme trabajo realizado por técnicos y técnicas de Vincorsa y Servicios Sociales y Oficinas de Defensa de la Vivienda para tratar de adecuar eh, las ayudas a las necesidades de las familias que más lo necesitan.